iniciamos con el tema funciones de la comunicación masiva como ustedes conocen todo parte a través del lenguaje es un elemento importante para la comunicación lenguaje oral hablado escrito el mímico el lenguaje digital en este momento estoy recordando ahí las funciones del lenguaje eh, como tales no entonces después de un breve vistazo vamos a pasar al contexto histórico de las funciones del lenguaje hay que recordar que comienza el lenguaje en los años eh, 200.000 mil o 100.000 a.C., antes de cristo la escritura la fotografía eh, la imprenta un reconocimiento un perdón un acontecimiento muy importante llegamos a la invención de los medios de comunicación masiva o del aparataje para ellos hasta llegar a los medios inalámbricos portátiles desde el año 2000, ¿no? El análisis funcionalista. El análisis funcionalista para adentrarnos al estudio de los medios de comunicación señala que para entender mejor una cosa es importante acceder al examen de sus usos y su mejor aplicación, el uso de la comunicación, la utilidad práctica sobre todo de la comunicación el análisis funcionalista tiene dos campos de intromisión al a este mundo de la comunicación el macroanálisis que sería la sociedad entera a través de estadísticas descensos eh, de tendencias poblacionales lo que nos llevaría a un análisis cuantitativo y el microanálisis grupos más específicos los grupos de audienciación de caracterización que les hablaba sobre la comunicación masiva con objetivos cerrados de análisis por ejemplo la preferencia de los receptores primera función de la comunicación masiva o la función importante para señalar en esta tutoría la vigilancia la vigilancia de que, tienen que deben tener o presentar a la sociedad los medios de comunicación masiva como tal la vigilancia es para qué se están dando eh, cierto acontecimiento por qué, para quién, ¿no? a quién está dirigido los efectos que sucede de este acontecimiento de la posterior transformación a información y a la posterior transformación a la noticiosidad a un acontecimiento ya no aislado sino parte de una sociedad la utilidad práctica que tiene este acontecimiento y la urgencia comunicativa que es eh, nuestra posibilidad nuestro derecho como seres humanos de acceder a la sociedad de la información la vigilancia del entorno es eh, la advertencia que debe dar el medio de comunicación a través de acontecimientos que señalen un cierto, un cierto factor de urgencia comunicativa ¿no? como un ataque terrorista y la vigilancia instrumental que es la información útil por ejemplo el proceso de elecciones que sucedió recientemente en nuestro país donde usted debe votar por qué debe votar eh, o no porque sino cuáles son eh, las campañas eh, la, campaña, de, la campaña cuáles son las partes más trascendentales de la campaña de tal candidato del candidato A o del candidato B no esas son las dos clases de vigilancia o los dos tipos de la función vigilancia que debemos estudiar. Y la vigilancia del entorno que son eh, pre mensajes preventivos o mensajes con amenaza inmediata. Ahí está de nuevo la urgencia comunicativa. Es parte de la función social de los medios esta, esta tipo de, de función la vigilancia ¿no? del entorno es el deber de los medios mantenernos correctamente informados y como sociedad mantenernos alerta de posibles amenazas no todo cambio que afecta a la cotidianidad de la gente debe ser correctamente no solo informado sino a noticiar con un proceso ya de análisis de concentración que como periodistas en este caso sí y comunicadores sociales debemos hacer Ejemplo, un ataque militar, un estado de toque de queda, un golpe de estado, un saqueo masivo por algún ataque terrorista, huracanes, cierres de carreteras o accidentes graves para que suceda esto, ¿no? Otra función importante es la interpretación. Es el significado de las cosas. ¿Cómo, como ser humano, accedo a ese interpretación a ese significado de las cosas e importancia que tienen los acontecimientos no? los candidatos que ya los hemos nombrado también tiene una importancia cierta porque sucede un fenómeno de opinión pública y también es importante en nuestra sociedad algunos elementos característicos de los factores estereotipados como son por ejemplo las reinas de belleza o los campeonatos de fútbol etcétera etcétera y la vinculación con la sociedad es otra función muy importante de los medios de comunicación. Lo que hace es conectar a la gente a grupos sociales, ¿no? La vinculación. Yo tengo tal interés, yo tengo tal hobby, yo tengo tal adiestramiento en tal tema sucede a una relación con mis con personas que están en el la mismo nivel de conocimiento sobre ese tema un ejemplo claro de eso es la comunicación vía internet online las redes sociales por ejemplo facebook ahora twitter y otros grupos un poco más especializados como las plataformas de fotografía y de diseño otro ejemplo está puesto ahí la vigilancia instrumental, les puedo dar como ejemplos eventos culturales gratuitos, carterelas de cine que deben ser cubiertas por los medios de comunicación. ¿no? Otro tipo de vigilancia muy importante es acerca de los menos favorecidos o los grupos minoritarios en la sociedad. Por ejemplo, los niños deben ser un grupo que abarque la vigilancia instrumental. ¿no? Y en este ejemplo hemos puesto las ventajas de la leche materna en los infantes y en los bebés. ¿no? Así terminamos esta tutoría.